Sin Spoilers, te aviso que no encontrarás ni un solo spoiler en este video, encontrarás una opinión honesta y más orientada a quienes ya compraron el juego. Sin embargo, si aún no lo has comprado, por favor reserva tu dinero hasta que termines de ver este video. Naughty Dog ha logrado sorprender con la segunda entrega de The Last of Us, un juego con una jugabilidad bastante pulida y con unos gráficos a la altura. Sin embargo, me voy a centrar en un tema que me ha dejado algo inquieto, la historia. Muchos medios alabaron este título. Como jugador que soy, y gracias al hype de una nueva entrega para mi PlayStation 4, me puse a ver las reseñas de los grandes. Hobby Consolas hizo su Análisis de The Last of Us Parte 2, la obra maestra de Naughty Dog. ¡Wow! Me quedé. ¡Wow! Demasiado bueno. Por allá, Vandal también hizo un análisis. Análisis de The Last of Us 2, PlayStation 4. Una aventura impactante, sin spoilers. ¡Qué hype! Muchísimo hype. Malditos nerds no se quedaron atrás. The Last of Us 2. Mucho más que una secuela del apocalipsis. Review sin spoilers. ¡Uf! ¡Qué emoción! ¡Qué momento para estar vivo! Medi Station. The Last of Us Parte 2. Análisis. La venganza de Ellie. ¡Tremendo! Y así... Muchos otros medios, youtubers, analistas, críticos... ¿Quién no quiere jugar un título después del juegazo que fue el primero, una continuación de este, Después de estas reviews y de las notas casi perfectas que obtuvo el juego... Yo... Caí de una. Pero lamento decirte que me siento engañado. Al menos, tengo una sensación bastante agridulce. Ya sabes, como gamer me vendieron la obra maestra, la aventura impactante y lo único verdadero que encontré fue la venganza ojo, no digo que el juego sea del todo malo pero no es para nada la segunda parte que The Last of Us merecía y perdóname inglés, sé que no sé pronunciar bien pero eso es lo que menos importa puedo decir que este juego no era lo que esperábamos ya me quejé comentando en los análisis que responsablemente vendieron el juego como perfecto como la última maravilla Lamentablemente mis comentarios fueron eliminados casi al vuelo, así que me vi en la obligación de hacer este video. De nuevo, no diré spoilers, tranquilidad pero en honor a la verdad, por favor escucha lo siguiente. Los seres humanos estamos diseñados para escuchar historias, nos encantan y si algo amamos de The Last of Us, la parte 1 fue su historia, el desarrollo de Joel, de Ellie, el juego sin ser lo más potente. Sin tener las mecánicas más complejas, logró ser uno de los más memorables por su historia, por sus personajes y por el ambiente que lo rodeaba. ¿Qué pasa en esta segunda entrega? De eso no queda nada. La agenda política, los cambios de relaciones y lo mal que han tratado a su protagonista ha convertido el que pudo ser el mejor título del año en un desperdicio. Y no, el juego no es basura pero desperdició la oportunidad de pasar a la historia como un grande. Ahora lo hará como algo que pudo ser y lamentablemente no fue. Pero es que rayos me habla serio habla hombre. No, no dar spoilers, pero cuando lo juegues, dime en los comentarios si estoy equivocado o no. ¿Qué hay de todo lo bueno que tiene el juego? Es destacable, lo bueno que tiene es buenísimo. Es bastante bueno, su jugabilidad, sus gráficos. Pero tristemente los medios olvidaron contar, olvidaron hablar de lo malo, su historia. ¿Es tan mala? uf, ya lo verás, pero sí es importante. Hay juegos que son todo gráficos, otros que son todo jugabilidad y otros que destacan precisamente por su historia, por sus personajes, por su entorno. Me robo las palabras de un gamer que comentó en YouTube. En un juego como Dark Souls, los gráficos y jugabilidad son lo más importante. Pero en The Last of Us, lo más importante es la historia. Lo que hizo grande el primer juego no fueron sus mecánicas y gráficos, sino la historia y sus personajes memorables. Buena jugabilidad puede tenerlo cualquier juego. La historia es mil veces más importante. Esa es su opinión y yo la respeto. Porque en un juego como este, es precisamente lo que esperamos. Otro por ahí dijo... Personalmente le doy un 4 y estoy siendo generoso, en un juego donde lo importante era la historia, la jugabilidad le entrega cierto sabor y lo hacía entretenido pero esta parte que tiene la historia te motiva a jugar, al final uno lo compra más por el amor a la primera parte pero aquí arruinaron todo el guión que invita a jugarlo, cualquier juego puede desarrollar esas gráficas, cualquier estudio esa jugabilidad, pero una buena historia. Que te atrape, deja una marca que te permite destacarte del resto de los juegos. Como sea, aquí metieron la pata. En un juego donde la historia era importante. Eso lo dice otro usuario de YouTube que comenta. Y es terrible porque creo que todos compartimos el mismo sentir. Otro lo dijo de una manera muy curiosa. La trama parece una película de clase B. No es un ejemplo exacto, pero ¿recuerdan la primera película de Jumanji y la segunda en la que sale Dwayne Johnson? Pues algo así es el guion. Si sí, hay momentos de shock, pero son shock barato. Me está decepcionando, aunque las mecánicas del juego son buenas. Ahora sí, mi opinión. De esto aprendí algo y espero que tú también lo aprendas. No se puede confiar en la prensa, no se puede confiar en los análisis y ni siquiera puedes confiar en este servidor que hoy te habla. Mejor forma tu propio criterio, aprende a discernir quién miente menos. Mira gameplays, directos, de las primeras horas y saca tus conclusiones. Personalmente me siento bastante molesto, me siento engañado y sentía el deber de expresar este sentir, ya luego podremos comentar eh, con spoilers algunos puntos bastante dolorosos de esta entrega, es más, siente la libertad de darme tu opinión en los comentarios. Si no has comprado el juego aún, ya vas sobre aviso, el juego es bastante bueno pero del primer de Last of Us. No esperes mucho, imagínalo más como un spin-off, como una historia paralela y así te dolerá un poco menos. Si realmente te gustó el juego también quiero leer tu opinión en los comentarios con argumentos, estaré más que feliz de leerlos. En dado caso que creas que hablo puras tonterías, me alegro que podamos debatir sobre nuestras diferencias, al final eso solo nos enriquece más a ti y a mí. Suscríbete si no lo has hecho, hago videos como este entre otras cosas, al final nos une lo mismo, la pasión por las buenas historias, la pasión por los videojuegos.